Algunas características que presenta un bebé sano y que a veces los papás se preocupan. El tipo de deposiciones. Si bien al principio las deposiciones pueden ser oscuras y después el color se va aclarando, la típica deposición de pecho es amarilla, dorada, grumosa, con halo líquido alrededor y muy ruidosa. Muy. ¿Sí? A veces dicen... Hay como un adulto, mucho más. ¿Mm? Mucho más que un adulto. Pueden tener cinco deposiciones en el día, con cada mandamiento. ¿Por qué? Porque tienen un reflejo que se llama gastrocólico, ¿ah? que cada vez que toman pueden tener, pueden tener una deposición. Y también es normal que no tengan deposiciones en uno, dos, tres días. Tal vez hay que prestar más atención a esto los primeros días porque a veces, al no alimentarse bien, no tienen deposiciones. Pero ese es el control que van a hacer ustedes con el pediatra. ¿Ah? No hay ningún riesgo, en realidad, que no tenga deposiciones en dos o tres días. Siempre que nos aseguremos que está comiendo bien. ¿Mm? De hecho, hay, una, hay un periodo entre los dos meses, alrededor de los dos meses, que este ritmo se lentece de manera fisiológica y pueden estar cuatro o cinco días sin tener deposiciones. No es motivo de preocupación, sí de paciencia, porque la sensación la tiene, está aprendiendo, el reflejo gastrocólico se va y hasta que aprende a tener la deposición, se hace notar. La crisis genital. Esto se ve más en las nenas que en los varones, aunque también se ve en los varones que nacen con mamá menor que, la, que las nenas. Pero, ¿a qué se debe al pasaje de hormonas maternas por la placenta? ¿Sí? Al pasar hormonas de la mamá, las nenas tienen útero tienen... y tienen mamas, puede haber una turgencia mamaria después de unos días y a veces dura unos meses, ¿eh? que lo van a sentir ustedes como un bulto en la mama. También puede haber flujo blanquecino y hasta puede haber un pseudo sangrado en el pañal, no se asusten, si es una nena es totalmente normal. El varón no tiene esto, obviamente. Otro, otra coloración que pueden tener normal en, en el recién nacido es la orina naranja, de un color naranja medio fluo, ¿m? que es por la presencia de urato, se va, se va con el tiempo y es, es, es, es fisiológico. La piel puede pasar por varios procesos o por ninguno, pero generalmente alguno de estos hay. Uno es la descamación, los bebés de término, se descaman y parece que estuviesen cambiando la piel en los pliegues, principalmente en las muñecas, en los tobillos. ¿Ah? No es que tienen piel seca, es un proceso normal del bebé que tiene 39, 40 semanas. Eso nos da la pauta de que tiene 39, 40 semanas. ¿Mm? El prematuro no tiene ni arrugas ni, ni, ni descamación. El que ya tiene 39, 40 semanas nace arrugado y con la descamación. Esa piel después se va, se renueva, no hay que poner cremas, no es necesario hacer nada. El milium, todos lo deben conocer, se llaman granitos de leche, de... son pápulas blancas. Pápulas, nosotros le decimos a los granitos, digo pápulas porque es mejor expresarme como corresponde. Pápulas blancas, que generalmente se dan en las zonas de mayor grasitud, ¿Sí? y que los van a conocer como los granitos de leche, que en realidad también tiene que se, se debe al estímulo hormonal, no tanto a la leche. Y después tienen el eritema tóxico, que tiene un, un, un nombre muy feo, pero que son pápulas rojas con base rosada y que a veces están más encendidas, a veces más apagadas, cambian de lugar. ¿Mm? Se pueden exacerbar con el roce de la lana, con el roce de la barba, y hay bebés que son por ahí, eh, tienen una piel más eh, grasosa, más eh, eh, se vacía y lo tienen bastante exagerado. No hay que hacer nada, se va con el crecimiento del bebé. Otra característica que podemos ver y de hecho vemos en la gran mayoría de los bebés es la ictericia. ¿sí? La ictericia en realidad por definición es el color amarillento de las mucosas. Mucosas hablamos, la esclerótica del ojo o la mucosa de adentro de la boca, la pielcita que recubre la boca. Si esa ictericia es un poco importante, también se traduce a la piel. ¿Ah? En el recién nacido, esto es frecuente porque está rompiendo glóbulos rojos, nacen con un, con un porcentaje mayor al que necesitan para el oxígeno ambiental y de hecho durante el momento del parto se, se trata de que incluso haya una transfusión de placenta bebé para que esos glóbulos, una vez que se rompen, guarden hierro y el bebé pueda tener hierro en sus depósitos, a medida que va creciendo, va a generar cada vez más glóbulos rojos. El tema es que con esta degradación de los glóbulos que se tienen que perder, se produce un producto que es la bilirrubina, y que como el bebé es inmaduro, su hígado no da tiempo de eliminarla, entonces se acumula en parámetros siempre menores a 10, a veces un poquito más, pero eso es algo que va a controlar el pediatra, es muy excepcional que por este motivo necesite la lámpara que reemplaza el hígado, la lámpara para ayudar a que se vaya esa bilirrubina. Generalmente eso se necesita cuando hay alguna incompatibilidad de grupo, ¿sí? de grupo y factor. No en estos casos. Cuando el bebé empieza a comer bien, la bilirrubina se empieza a ir rápidamente. Y otras manifestaciones comunes que tienen, me pongo de costado para que lo puedan ver, es el temblor del mentón cuando llora. ¿Sí? Cuando lo ve llora parece que fue un movimiento rítmico, parece no, es un movimiento rítmico, pero es absolutamente normal, benigno. El hipo, todo el tiempo. Los estornudos, todo el tiempo. Una cosa es que estornude y otra cosa es que se refríe. El resfrío entre sus manifestaciones tiene el estornudo al principio pero aparte empiezan a generar mucosidad de manera permanente, abundante, no es ese ronquidito normal que tiene el recién nacido de vez en cuando que uno le saca una mucosidad dura, eso es normal. ¿Mm? Digo porque van a ser en invierno y tampoco las quiero pensando que porque estornudo tres veces estamos frente a una infección. Y otra característica son las manos y pies más fríos que el resto del cuerpo, si ustedes notan esto y el bebé está confortable y el lugar está cálido y está durmiendo plácidamente, tranquilos, no tienen que sobreabrigarlo porque en general uno peca más de sobreabrigo que de dejarlo fresco.